bueno como siempre vamos entonces a dibujar eh, ese modelo canónico vamos entonces a hacerlo con, con la K de una vez acá entonces este sistema que lo llamamos eh, GDS eh, vamos a hacer entonces una realimentación en este caso una realimentación unitaria eh, por acá entonces por más y por acá eh, por menos entonces una realimentación eh, negativa. Mm, vamos entonces a llamar a este bloque grande como tal. A este llamémoslo GP, como hemos mm. dicho anteriormente. A, acá GTDS, el, digamos como la función de transferencia total. Y acá pues cabe resaltar que como esto es una realimentación unitaria, pues también tenemos el 1. Eh, vamos a ponerle nombres a estas cosas entonces pongamos la entrada como rds y la salida como yds como saben ustedes entonces la función de transferencia es eh, como tal la llamémoslo, el diagrama de bloques eh, la ganancia no, ya no la función de transferencia que multiplicada por RDS de R de me da YDS eso quiere decir que RDS de es igual a G total de S perdón por G total de S es igual a YDS eso quiere decir que YDS de sobre RDS que sería la entrada la, la salida sobre la entrada es igual a la función de transferencia total y esto a su vez es igual entonces acá como tenemos en cascada este sistema entonces simplemente la multiplicación pues en el numerador no y acá como es una realimentación en este caso negativa, entonces acá va un más eh, de esta misma. ¿Sí? O sea, acá es como si tuviéramos nosotros nuestro típico sistema con realimentación unitaria, entonces esta es la función de transferencia. Nosotros podríamos demostrar que digamos haciendo toda esta eh, álgebra que eh, acá nosotros obtenemos esta función de transferencia eh, entonces acá obtenemos de esta expresión los ceros del sistema y de esta expresión los polos como lo realmente importante en, en, para determinar la estabilidad son los polos y los polos sea o sea por definición los polos son eh, los, los valores de S que al ser reemplazados en el denominador o como tal en esta expresión me den cero entonces la forma de hallar los polos es teniendo esta ecuación igual a cero eh, el criterio de Ruth Hurwitz entonces lo que me hace es obteniendo esta mm, este polinomio característico hasta acá ¿sí? hacerlo una ecuación característica o sea igualarlo a cero y acomodar esto de tal forma En un arreglo que más adelante vamos a ver Que nos permitirá eh, hallar eh, si el sistema es estable o no Y darme regiones de estabilidad para esta acá Vamos entonces a eh, organizar un poquito más esto Entonces como les decía hasta acá eh, Es el polinomio característico este de acá Y la ecuación característica se arma cuando Igualo esto a cero entonces vamos a reescribir esto de mejor manera. Entonces, es todo este, es esta cosa que vemos acá, K eh, por G PDS igual a 0. Entonces será mi ecuación característica. Eh, y pues, tenemos que nosotros. Eh, Resolviendo esto vamos a encontrar eh, que esa ecuación va a quedar como, por decir algo de una forma, en que queda un coeficiente, queda una S al grado, digamos, del, de, al grado máximo de, de esa ecuación, entonces por decir algo si es de orden 3, entonces N es el orden de la ecuación eh, otra constante otro coeficiente a1 por s a la n menos 1 eh, y así sucesivamente hasta que lleguemos por decir algo a un eh, no sé a sub n menos 1 por s al cuadrado eh, más a sub n por s a la 1 bueno ese sería entonces un a sub n menos 2 sería a sub n menos 1 más un A sub n por un S a la 0 entonces este S a la 0 es de lógico que pues nos da 1 todo número elevado a la 0 da 1 pero pues por cuestión de notación eh, para verlo más claro en, en una fila directriz en el arreglo de Hurwitz pues vamos a ponerlo así y esto pues igual a 0 que esto sería equivalente a esta ecuación característica eh, vamos entonces a decir que para que sea estable entonces todos los coeficientes a sub i entendamos por a sub i a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta que lleguemos al orden de, del polinomio eh, deben ser diferentes de 0 para i igual a 0 1, 2, hasta E. Eh, ¿Qué otra condición hay? esta es la primera condición la segunda eh, que todos estos coeficientes deben tener el mismo signo entonces si nosotros encontramos que este es positivo y de pronto este es negativo entonces de una podemos eh, afirmar que el sistema es inestable entonces cómo expresamos esto. Eh, entonces a sub i eh, deben ser i um, deben ser mayores que 0 o menores que 0 sí. Entonces cualquiera de las dos. O sea, o todos son positivos o todos son negativos. Esa es una buena forma de expresarlo. Teniendo en cuenta entonces que este criterio de Ruth Hurwitz se aplica por el sistema en lazo cerrado en esa función eh, G, G total que hablábamos, eh, vamos entonces a poner eh, otra vez la ecuación general. Entonces, acá era la A sub 0 por S a la N más el A sub 1 por S a la N menos 1 más S A sub 1 n-1 por s a la 1 más a sub n eh, acá que sería n-1, sí, n, n y acá s a la 0 listo, igual a 0 eh, el arreglo de Ruth Hurwitz entonces se arma eh, poniendo todos estos coeficientes en el arreglo de root entonces el arreglo de root se compone de una columna directriz en el que van las heces entonces desde el grado de del polinomio desde el orden del polinomio que es n hasta eh, Hasta 0, entonces por decir algo, acá pongamos S1, S0. De pronto, si queremos poner acá el S2, acá puntos suspensivos. Entonces, acá encontramos nosotros el A sub 0. Y seguidamente, para el Sn-1 ponemos el A sub 1. Y así como si estuviéramos, digamos, en una especie de zigzag, pondríamos nosotros entonces el A 0 el a1 el a2, el a3 hasta el a n supongamos por decir algo eh, un n de, de 7 por decir algo entonces a0, a1 a2 bajamos entonces a3 subimos otra vez a 4 a5 a6 a7 y pues así sucesivamente para todos los lados entonces acá tienen como esta forma, ¿cierto? Eh, seguimos entonces nosotros armando con, es, con los términos B1 ¿sí? entonces pasamos del A al B, B1 pero estos no van en esa posición sino que van eh, digamos como lineales B1, B2, B3, B4 eh, por decir algo supongamos que acá es una F, F1, F2, F3, F4, eh, FG1, G2, G3, G4, y pues acá suspensivos, ¿no? Eh, digamos que hay una apreciación de que este término siempre es, o sea, como tal, esta fila solamente tiene un término. Esta también solamente tiene un término. Y esta por lo general tiene dos. ¿Sí? Eso quiere decir que este término de acá se repite. Eso lo vamos a, a, a mostrar un poquito más adelante. Eh, vamos entonces a decir que estos términos de acá están determinados. Estos de acá son indeterminados. Y se hallan eh, como menos la determinante de algunas cosas que vamos a ir bien entonces vamos a ver si cogemos la idea entonces vamos a comenzar con este término b1 entonces b1 es igual entonces acá vamos a escoger esta parte de acá que le vamos a llamar um, elementos fijos y acá este que le vamos a llamar un elemento fijo como un pivote y eh, vamos a utilizar cada uno de los elementos variables entonces para B1 este va a ser fijo para B2 igual tal, tal, tal, tal para todos los de esta columna son fijos estos Sí. podríamos acá hacer otra columna como para ilustrar más el entonces es N-3 y acá podríamos poner C1 C2 C3, C4 para ilustrar más el entonces acá como ven ustedes todo es eh, como digamos como que el b le pertenece a esta fila eh, entonces vamos con este término entonces acá sería menos el determinante d de, eh, acá entonces tenemos estos términos fijos entonces a0 y a1 y los términos variables para este van a ser estos dos para este siguiente término van a ser estos dos para este B3 van a ser estos dos eso quiere decir que el de B4 serán los que hayan acá o si estos términos de acá son ceros pues inmediatamente tendremos que B4 es 0 y pues ya no hay necesidad de, de calcularlo entonces aquí ponemos un poco esto eh, tenemos el A0 y el A1 como variables y como les decía acá, este tampoco eh, varía, este es fijo A1 entonces tanto B1 como B2 como B3 como B4 tienen esa forma y lo único que varía es este de acá entonces como ven no es inmediatamente el de arriba sino el del lado eh, entonces toda esta fila tiene estos elementos fijos y estos de acá son elementos variables entonces para B1 sería A2 y A3 sí para un B2, entonces cambiaría a 4 y A5, para B3, este de acá que sería A6 y A7 para B3 y así, vamos entonces a hallar el de C1, entonces nuevamente escogemos el el inmediatamente anterior dentro de esta dentro de esta columna entonces ya cambiaría entonces nuestros elementos fijos uh -huh. ya no es a1 sino nuestro b1 que es el que está inmediatamente eh, encima y ya no son estos dos términos sino estos de acá listo entonces nuevamente eh, por decir algo c1 igual a menos menos este menos es muy importante porque si no queda todo mal el determinante de a1 y b1 que son los términos fijos sobre este elemento pivote que es solito b1 y acá nuevamente para c1 le corresponden estos dos para c2 le corresponden estos dos y así, entonces volvamos a reemplazar para C1 es A3 y B2, A3 y B2, para C2 entonces tenemos que es A5 y B3, y para eh, C3 sería A7 y B4, para c3 eh, vamos entonces por decir algo con este g1 vamos entonces a, a por decir algo decir que este es 0 porque pues este eh, siempre va así o sea acá cada, cada, por cada nivel por lo general se va reduciendo 1 eh, entonces por decir algo vamos a hallar este eh, este g1 Sí, porque el F1 pues, me dependería de la columna anterior eh, que no la escribí acá sí, puntos suspensivos entonces vamos a poner por ejemplo ese G1 G1 entonces mmm, no porque es ah, se sí, sí me alcanza. no no, G1 no, H1 porque me, pues, nos damos cuenta de que si buscamos acá este me toca la dos anterior y si acá pues no, no dibujé sino la, la F entonces vamos con este H1 entonces sería seleccionar los elementos fijos de nuevo y esto es igual a menos el determinante de, creo que dice de, de F1 y G1 por estos dos elementos que serían F2 y 0 sobre el elemento fijo unitario que sería G1 y así se hallan estos elementos pongamos un ejemplo numérico eh, rápido eh, por ejemplo para hallar este término de acá pues ya habíamos dicho que era este este mismo que por... pero, pero vamos a, a demostrarlo vamos a hacerlo entonces con, con letras A, B, C y vamos a hallar este término de acá que le vamos a llamar B1 entonces tenemos que ese B1 es igual al menos el determinante de seleccionamos otra vez los elementos fijos eh, A y C de B, y este, como no existe, lo completamos con 0. ¿Por qué no existe? Pues vamos a armar otra vez esta ecuación. Entonces, tenemos acá A s cuadrado más eh, C s a la 1 más b por s a la cero que es uno, igual a 0. entonces si ¿sí ven acá no hay más términos entonces pues cuando no vemos términos dentro del arreglo de root se llama root porque parece que fue el, el que lo hizo pues completamos con 0. dividido por el elemento fijo unitario entonces ahí lo tenemos entonces acá sería menos el determinante entonces Sería a por 0 menos c por b, entonces menos c por b. Ah, no, acá dice algo más. Hagámoslo más explícitamente: menos el determinante que era 0 menos c por b sobre c. Entonces, este con este menos, con este menos, me queda más y este b1 es igual a c por b sobre c que esto es igual a b entonces como les decía este elemento siempre es igual a este no debemos como dudarlo mucho eh, pero pues siempre es bueno como hallarlo de pronto si acá hicimos algo mal dentro de las operaciones Entonces, eh, al calcular este término puede eh, ayudarnos a identificar errores en la operación ¿Qué hay que decir eh, pues como les decía si en esta primera columna en esta de acá que esto lo habíamos puesto como A0, A1, A2 y acá B1 si encontramos cambios en esta primera columna eh, vamos a extender otro poquito entonces 3, 2, 1, 0 acá sería C1 A1, A2, A3 a 4 aumenté en 1 entonces eh, el número de coeficientes sería 4 de ese pues los 4 acá eh, entonces no deben haber cambios de signo en esta eh, primera columna si hay cambios de signos representa el número de de polos en el semiplano derecho eh, y que más si, sí, por decir algo este era 1, luego cambió a menos 1 y luego 1 y 1 si, sí, por decir algo otra vez, 1, menos 1 1 y 1, entonces acá se presentó un cambio de signo de 1 a menos 1 se cambió y de menos 1 a 1 se cambió entonces acá habría dos polos en el semiclano derecho o sea es inestable sí. Eh, por decir algo si en esa primera columna tenemos 1, menos 1 menos 1, menos 1 eh, entonces acá habría un cambio de que este es mayor que 0 a este menor que 0 y ya, por decir algo entonces ahora cambio de esta forma entonces acá habría un cambio de signo, dos cambios de signo tres cambios de signo entonces representaría que tenemos tres eh, polos en el plano derecho que causan como tal esa inestabilidad eh, vamos entonces a hacer un ejemplo vamos entonces a hacer este ejercicio como les decía esto de acá eh, bueno digamos todo es la ecuación característica eh, este polinomio de acá que era el, el polinomio característico que lo acompañan de 1 más k porque eh, de la planta de ese entonces nos dieron esta esta, esta planta, eh, entonces como las raíces se hallan eh, sobre eh, digamos como el total de esto entonces vamos a hacer eh, las operaciones matemáticas necesarias para resolver esto y dejarlo de esa forma canónica que veamos de A. 0 S a la L todas esas cosas, entonces vamos a desarrollar. Eh, podríamos pasar este denominador. Mm, pasémoslo allá, entonces eh, S por S más 10. A esta S yo le hago como estas cosas como de dólar para evitar confundirlo por el 5 eh, s más 20 más k por 1 aquí te damos el s1 sobre s por s más 10 por s más 20 mm. Que acá no se ve muy bien, recuerda que esto lo que está en el denominador, como esto está en el, en el denominador, esta parte de acá abajo sube al numerador, como por la regla de, de la oreja o de extremos y medios, entonces lo único que nos interesa es que este sea igual a cero y estos son los que me determinan los polos, yo simplemente desarrollo este acá arriba, ese cuadrado más 10S por S más 20 más k igual a 0 eh, vuelvo y multiplico entonces tendría acá S al cubo más 20 S cuadrado más 10 S cuadrado más eh, 200 S más k igual a 0 eh, ya simplemente nos queda sumar esto, s al cubo más eh, 30 s cuadrado más 200 s más k igual a 0. Entonces acá tendríamos nosotros nuestra ecuación característica y nuestro pol polinomio característico. También le llamaban a ese polinomio característico como Ah, no, pero eso era como tal sinónimo de, ra de las raíces los sé, sea, valores y esas cosas eh, Bueno, ¿qué más podemos decir de K? Pues nada, vamos a poner esta ecuación característica En el arreglo de Ruth Hurwitz Para determinar qué valores de K Me hacen el sistema estable Entonces, reescribamos esto como 1 Acá lo está acompañando un 1 s al cubo más 30s cuadrado más 200s más k igual a 0, y vamos a armar el arreglo de Root-Hurwitz eh, de Root. Entonces, acá tenemos el s, el orden mayor eh, que es 3, o el orden del polinomio s3, s2, s1, s0 y acá entonces como les decía en zig zag 1, 30, 200k 1, 30, 200k vamos a hallar entonces el B1 y acá el C1 acá no hay B2 porque bueno pues si quiere hallémoslo y determinemos de que eso es 0 y por eso no, no vale la pena como colocarlos entonces vamos a hallar B1 entonces vamos B1 igual a entonces identificamos los términos fijos, entonces menos el determinante de 1, 30, 200 y K, que sería el que le corresponde a este. Acá entonces llenamos con 0. Listo, entonces primero 200 y K sobre el elemento fijo que anda solito, entonces. 30 eh, acá esto da igual a menos K 30 por 200 da 6000 eh, menos 6000 sobre 30 este menos entonces hagamos que cambie o bueno cambie como de orden para que nos quede más bonito 6000 menos K sobre 30 listo eh, vamos a hallar ese b2 a ver. entonces b2 es igual a entonces otra vez este menos del determinante de estos elementos fijos 1 y 30 eh, y los elementos eh, que cambian serían estos dos de acá 0 y 0 sobre el elemento fijo eh, 30 entonces este determinante nos da 0 y pues si da 0 el numerador da 0 entonces por eso no colocamos este k. y si este no dio cosa parecida pasa con este Listo. entonces vamos a hallar más bien el C1 C1 ya habíamos dicho que era este mismo término de acá ¿sí? el que está anterior pero vamos a demostrarlo. Entonces elegimos ahora los elementos fijos para este C1. Sería este y el B1. Entonces otra vez menos el determinante de 30 B1 eh, acá acá. Y este dijimos que lo completábamos con 0. Incluso hasta lo hallamos sobre este B1 que era esta expresión tan hijo y madre que era 600 veces 1000 menos k sobre 30 entonces acá tenemos este por este me da 0 menos este por este, entonces me quedaría más con este menos de acá entonces me quedaría k. b1 por 30 sobre eh, acá, entonces este lo, lo subí por por la regla de los extremos y los medios entonces me quedaría 6.000 menos K ¿listo? Eh... ah, pero, ah, sí, este era el término B1 bueno, lo reemplacé, reemplacémoslo acá también entonces, eh... 30 y acá reemplacemos entonces el B1 el B1 era este 6000 menos K sobre 30 entonces este 30 se va con este 30 6, 6, 000, con este 6000 y me queda igual acá pero dámoslo de otra forma para no reemplazar acá entonces el elemento que no cambiaba era este B1 entonces esto es igual a menos el determinante Entonces dijimos que esto daba K por B1 positivo sobre B1 Y esto simplemente me daría K Que es el término que les decía Entonces siempre este término que está por acá Es el que me da el valor Que, o sea, se repite como tal este valor Entonces acá podríamos reemplazarlo como K eh, Vamos entonces a, a ir otra vez a recordar la la definición de que necesitaba cumplirse en este arreglo para que el sistema fuera estable eh, primero que los cambios acá eh, en no, o sea no hubiera cambios de signo acá en estos coeficientes y cosas así pero vamos a verlo nomás acá en esta primera columna que es la que nos da eh, como eh, mayor información eh, entonces acá tenemos nosotros un 1, ¿sí? el 1 es mayor que 0 y lo que debemos hacer es que no hayan cambios de signo, eso quiere decir que si hay uno que está determinado y es positivo, acá está determinado este y este, si esos dos eh, o bueno cualquiera de estos es positivo entonces el resto debemos buscar que sean positivos y hallar las condiciones de acá para que sean positivos, eso quiere decir vamos a coger esto, entonces 1 mayor que 0, esto es cierto 30 mayor que 0, esto es cierto B1 mayor que 0 tendríamos que determinarlo y C1 mayor que 0, eso quiere decir que como C1 es K, entonces K debe ser mayor que 0 tenemos entonces esta primera condición de K para que el sistema sea estable la segunda era cuando 6000 menos k sobre 30 era mayor que 0 acá entonces dividimos la desigualdad en dos partes, entonces como 30 es mayor que 0 pues entonces simplemente eh, debo garantizar que el numerador sea mayor que 0 ¿Sí? entonces 6000 menos k mayor que 0 eh, pasamos este 6000 al otro lado menos K mayor que menos 6000 y acá vamos a aplicar un truco entonces sería como multiplicar por un número negativo a ambos lados pero hacer eso o multiplicar o dividir por un número negativo causa que este sentido de la desigualdad cambie entonces va a cambiar de esta forma, y tenemos que K debe ser menor que 6000 y mayor que 0, eh, entonces tenemos nosotros que la respuesta de este ejercicio o como tal la región de estabilidad de K, para que esto sea positivo entonces debe ser que K sea mayor que 0, entonces acá pongamos en este eje K, entonces si K es mayor que 0 entonces y K menor que 6000. Pongamos acá 6000, que sería esta otra región de acá. Entonces, la intersección de estos es esta región de acá. Podríamos reescribir entonces eso como, o bueno, la respuesta de la región de estabilidad o de qué términos de K me hacen el sistema estable está en que K esté entre 0. Y 60. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Eh, en este nos dicen que consideremos el sistema con la ecuación característica que ya nos la dan. Eh, digamos acá, eh, como nos la dan, nos la dan en forma polinómica, no y nos la dan con, con factores, de los cuales pues sería más fácil hallar las raíces. Y nos dicen que hallar el rango de valores de k ¿Cierto? Para, eh, para los cuales el sistema es estable entonces vamos a pensar en, en lo siguiente vamos a armar otra vez eh, S al cubo S al cuadrado S a la 1 y S a la 0 entonces acá vamos a poner los coeficientes de cada uno de los términos eh, como se acuerdan así en forma intercalada entonces vamos primero con 1 luego con k más 2 2 10 ah no me faltó 1 2 k listo y nos dicen que hay eh, la estabilidad para ese k eh, vamos entonces a hallar el primer término b1 y acá pues como veíamos, eh, C1 podemos llamar. Listo. Eh, entonces, B1 es igual a menos el determinante de bla, bla, bla. Bueno, entonces vamos a seleccionar nuestros, eh, nuestros términos fijos, ¿cierto? Pero vamos a aplicar una técnica distinta. La determinante es este por este menos este por este. Ahora vamos a hacer lo contrario. Como es menos la determinante, vamos a multiplicar directamente este por este, menos este por este. Vamos entonces a hacerlo. Entonces, el primer término, entonces, 2k por k más 2, 2k por k más 2, menos 10 sobre eh, el término fijo k más 2. Eh, resolvemos esto rápidamente a ver qué podríamos hacer ahí tenemos pues varias alternativas pero vamos a dejarlo así y c1 igual entonces acá pues como ya lo habíamos dicho antes entonces acá completamos con 0 este por este que sería b1 por 10 sobre este que es b1 ¿se acuerdan? Los términos fijos y estos de acá serían dos variables para, para este término y los variables para el término anterior entonces esto es 10 que corresponde exactamente a el término anterior eh, vamos entonces a analizar que eh, ese, ese cubo esta fila de, de ese cubo tiene ya eh, un 1 que haría que toda la columna eh, tuviera que necesariamente ser con K positivos ¿sí? porque pues como decíamos antes no debían haber cambios de signos para que el sistema fuera estable. entonces vamos a trabajar con esta condición de B1 ¿cierto? entonces tenemos que 1 eh, debe ser mayor que 0 de K más 2 debe ser mayor que 0 por tanto, k debe ser mayor a menos 2. Eh, y acá eh, C1 igual a 10 y 10 es mayor a 0. Listo. Entonces el sistema sí puede ser estable si ¿sí? eh, despejamos K de estas inecuaciones. Entonces acá ya tenemos nuestra primera restricción. Eh, vamos a pensar entonces que B1... Todo este B1 debe ser mayor que cero. De tal manera que eh, debemos garantizar que toda esta expresión sea cero. Como sabemos nosotros, tanto en división como en multiplicación, eh, digamos, eh, si esta expresión de arriba es positiva y esta expresión de abajo es positiva, da positivo, o sea mayor que cero. Si esta expresión de arriba es negativa y la expresión de abajo es negativa, también nos cumpliría que es mayor que cero. Pero ¿qué pasa? nos dicen que k más 2 es mayor que 0, o sea que estamos garantizando que para que se cumpla la estabilidad este número debe ser mayor que 0, por lo tanto este de acá arriba también debe ser mayor que 0 para que positivo con positivo nos dé positivo, no sé si, si queda claro eso, Entonces vamos a despejar rápidamente 2k cuadrado más, estoy resolviendo esto, más 4k menos 10 sobre, eh, no, ya, acá ya no va el sobre, ¿cierto? Dije que no. Por tanto, esto queda mayor que 0. Entonces, vamos a intentar despejar acá de esta ecuación. Vamos a revisar rápidamente, ¿sí? Eh, como vemos acá, acá hay una un, un problemita, podríamos llamarle, en el cual es una ecuación eh, cuadrática en la cual nos tocaría despejar acá, entonces vamos a suponer por un momento de que esta ecuación es igual a 0 para hallar los valores de K que me cumplen la igualdad, digamos como que es el límite, ¿sí? entonces K es igual a menos B, bueno vamos a hacer así, menos B más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a suponiendo de que este coeficiente de, de que este eh, coeficiente es a este es b y este es c entonces acá menos b b es 4 entonces k 1,2 porque hay dos respuestas no es igual a menos b menos 4 más o menos la raíz de 4 al cuadrado que es 16 menos 4 por A es 2 por C que es 10 menos 10 por tanto acá queda positivo y acá 2 por A que es 2 también entonces 2 por 2 4 listo eh, acá podríamos entonces despejar esto rápidamente nos quedaría menos 1 eh, acá esta expresión de acá, 4 por 2, 8 eh, por 10, 80, más 16, 7, eh, 96, vamos a 96, ¿cierto? Y raíz de 96 sobre 4. Entonces menos 1, más o menos raíz de 96, cuartos. Esto nos da como resultado, vamos a ver, que K1, creo que es la respuesta con positivo, es igual a menos 3,45 y K2 es igual a 1,46. Esto significa que esta expresión de acá, ahorrarlo ¿no? un poquito entonces con estos valores podemos factorizar k más 3,45 hay que recordar que esos valores de k1 y k2 son los que al reemplazarse en esta ecuación dan cero, ¿no? Eh, k menos, que sería el signo contrario al, al de la al de la raíz, podría llamarse, y esto mayor que 0. Acá tenemos entonces dos casos, ¿no? Para que esto sea mayor que 0, esto debe ser positivo, positivo, positivo o negativo y negativo. Entonces vamos a hacer eh, un primer caso de k más 3,45 mayor que 0 y k menos 1,46 eh, mayor que 0 también. Acá nos da entonces que k debe ser... Eh, mayor que menos 3,45 y acá acá también mayor a 1,46 entonces el primer caso es la intersección entre esos dos eh, a ver entonces este es vamos a dibujar una recta real entonces por acá encontramos menos 3,45 y 1,46 y entonces como k debe ser mayor que este y a la vez mayor que este entonces la intersección de estos dos será k mayor a 1,46 esa es nuestra primera respuesta la segunda es cuando vamos a anotar esa primera respuesta por aquí para que no se nos olvide K mayor a 1,46 La segunda entonces cuando los dos son negativos Entonces K más 3,45 es menor que 0 Y K menos 1,46 es menor que 0 De tal manera que al pasar esto al otro lado Nos queda que K debe ser menor a menos 3,45 y que K debe ser menor a 1,46 entonces este nos da en la recta real el siguiente intervalo entonces acá tenemos 3,45 menos 3,45 1,46 y nos dice que K debe ser menor a 1,46 y menor a 3,45 entonces la interacción de esto o sea la intersección es la superposición de los dos conjuntos como vemos acá Eso nos da esta condición, k menor a 3,45 entonces la solución de esta inecuación sería este conjunto unido con este conjunto ya que ambos conjuntos eh, satisfacen la ecuación listo entonces tenemos este intervalo con este entonces al superponerlos nos da que este conjunto de acá bueno vamos a dibujarlo entonces otra vez acá menos 3,45 menos 2 1,46 creo que no hay más condiciones listo 1,46 ahora dibujamos este conjunto entonces este conjunto es de los K entonces voy a dibujarlos con, con unas barras hacia este lado al igual que este unido con este unas barras hacia este lado y este conjunto de K mayor que menos 2 voy a dibujarlo con unas barras en el sentido contrario entonces la intersección de esos dos conjuntos nos da esta condición de acá nomás la de K mayor a 1,46 y esta sería entonces la respuesta total Suponiendo o no Diciendo de que todos Los términos de la Primera columna deben ser mayores Que 0. Bueno eh, El siguiente ejercicio es Considere el sistema con esta ecuación característica y ya no tenemos solamente un parámetro variable sino dos eh, entonces acá tenemos un K y una T y nos dicen que grafique T versus K eso quiere decir que tenemos que graficar K en el eje de las abscisas y T en el eje de las ordenadas creo que es así que no, no lo piden eh, acá pues hay que considerar que como hay dos eh, variables pues necesariamente la región de estabilidad no va a ser en el eje o bueno en el plano real sino en un plano de R cuadrado en que por un lado van a estar K y por otro lado T y nos va a dar una región en un plano 2D entonces sin más carreta hagámoslo eh, vamos entonces a desarrollar esta ecuación perdón, la ecuación característica acá con un 0 eh, si no sería digamos como el, el polinomio característico vamos entonces a volverlo un polinomio como tal y vamos a desarrollarlo entonces podemos pasar este factor de acá a multiplicar con el 1 para que nos quede factor común entonces vamos 1 más K por S más 5 eh, y acá en vez de este 1 dije que iba a copiar el S por S más 2 por 1 más T S. Eh, cabe considerar que yo hago el S así con, como con signo pesos de cierta manera para diferenciarlo del 5. Ya que algunas veces pues así uno lo dibuje bien, de pronto por alguna razón queda parecidos, ¿sí? eh, Entonces vamos a seguir desarrollándolo sobre todo este factor. S más 2, eh, 1 más TS. Entonces esto de acá es igual a 0. Como es igual a 0 podemos pasar esto a multiplicar y se nos anula esta expresión. Entonces quiere decir que tenemos solamente esta parte de arriba para hallar nuestra, nuestro poli, polinomio entonces vamos a comenzar a multiplicar a expandir todo eso para que nos quede la forma s a la n más eh, ¿se acuerdan? a sub 0 s a la n más a sub 1 s a la n menos 1 toda esa forma entonces acá s cuadrado más 2s que multiplica todavía a 1 más ds más K por S más 5 K igual a 0 eh. entonces sigo multiplicando S cuadrado más este por este dado S cubo este por este más 2S y el último es más 2t s cuadrado más k s más 5k igual a 0 eh, acá entonces tenemos ya esta expresión tocaría de pronto organizarlo un poquito entonces pues vamos a organizarlo del, del, de la potencia mayor que en ese caso como se ve es ese cubo que está acompañado de una t eh, más que no se vaya a confundir esa t con, con nada más eh, más eh, abramos un factor acá tenemos un 1 del s cuadrado entonces marquémoslo más 2t marquémoslo también y no hay más por s cuadrado más vamos entonces por los que tiene una sola S 2 más eh, K por S más 5K igual a 0 eh, vamos entonces a armar rápidamente el arreglo de root s cubo s cuadrado S1 S0 vamos a poner entonces T, eh, el T el que sigue es 1 más 2T, el que sigue es 2 más K y el que sigue 5K. Eh, vamos entonces a armar esto rápidamente. Como siempre decíamos, acá había un B1 y un B0. Eh, ¿Qué más? ¿Hay por ahí? No, no hay más. Vamos entonces a borrar estas cosas momentáneamente para tener más espacio y desarrollar entonces a B1, B1 es igual a este por este menos este por este ¿cierto? entonces sería menos el determinante ¿no se acuerdan? es 1 más 2T por 2 más K menos 5KT sobre acá el, el término 1 más 2t listo entonces vamos a resolverlo o lo dejamos así dejémoslo así momentáneamente y por tanto este b0 ya, ya pues como lo habíamos visto anteriormente acá se completa con un 0 se hace, se divide por este y todo termina anulándose y termina este mismo termino de acá en 5k entonces tenemos varias opciones como se pueden ver entonces como acá todas son variables podemos hacer que esta expresión sea mayor que 0 y así sucesivamente en, y esta mayor que cero entonces vamos a unir o sea la respuesta a este caso es la unión de las dos respuestas, cuando, eh, la, la, o sea, cuando todos los términos de la primera columna son mayores que cero y cuando todos los términos de la primera columna son menores que cero. Cuando se unen estos dos conjuntos entonces tenemos la respuesta llamémosla total. Entonces solo lo que vamos a hacer, vamos a considerar el primero para todos mayores que 0 y luego para todos menores que 0 y unimos esas dos respuestas esos dos intervalos entonces vamos a, a desarrollar esto un poquito más y vamos entonces a considerar la primera condición entonces 1 dice P mayor que 0 2 que es 1 más 2t mayor que 0, eso quiere decir que eh, t debe ser mayor a. Acá pasamos menos 1 y dividimos 2, menos un medio, 0.5. Entonces, esta, bueno, ahorita seguimos. Entonces, la tercera, eh, b1, pero entonces vamos a colocar esta otra: 5k mayor que 0 eso quiere decir que k es mayor que 0 y la cuarta eh, dónde estamos está entonces acá vemos que toda esta debe ser mayor que 0 vamos entonces a pensar en lo siguiente nos dicen que t debe ser mayor a un medio como es mayor que un medio entonces quiere decir que acá lo reemplazaríamos Mínimo con el valor de un medio, un medio daría 1 y 1 más 1 2, eso es mayor que 0, ¿cierto? Como es mayor entonces si acá lo vamos reemplazando por números mayores 0,5, 0,6, 7, 2, este número igual nunca se va a hacer negativo. Entonces para garantizar de que esta expresión sea positiva simplemente necesitamos asegurar que la parte de arriba sea positiva. Vamos entonces a despejar... Eh, o bueno, a desarrollar un poquito más esta ecuación podría ser, sí, desarrollamos eh, expandamos la expresión entonces acá nos quedan este por este 2, este por este K este por este 4T este por este 2KT menos 5KT Entonces recuerdan que dije que iba a hacer lo siguiente, graficar t en el eje de las ordenadas y k en el de las abscisas con la siguiente pues, distinción. De que entonces el parámetro dependiente sería t y el parámetro independiente sería k. De esta forma vamos a despejar para t como término dependiente. Y K va a quedar variando eh, los valores de t. Esto pues dijimos que era mayor que c. Eh, vamos entonces a despejar para T, dijimos. Entonces vamos a factorizar T precisamente. Entonces T factor D. Entonces miremos que hay T por acá. Un 4 más que más tiene por acá 2K y acá un menos 5K este pudimos haberlo reducido hace rato más K más 2 y este de una vez reduzcámoslo como 3K esto mayor que 0 vamos entonces a pensar lo siguiente eh, entonces tenemos esta expresión t 4 más 3k más k más 2 vamos a pasar esto al otro lado cierto entonces nos quedaría que esto es mayor que menos k más 2 factorizando como el, el menos Acá entonces la apreciación es la siguiente. Si pasamos a dividir esto, debemos asegurar de que esta expresión sea positiva. ¿Podemos asegurar eso? Las condiciones acá están que k son mayores que 0. Entonces tenemos la, el siguiente como problemita. Podríamos llamarla. Entonces, ¿cuándo esta expresión se hace positiva y cuándo se hace negativa? Entonces, ¿cuándo k más... 3k, b4 más 3k es mayor que 0. ¿Cuándo k es mayor que 0? cuando k es mayor que 0 sí Entonces vamos a hacer primero esta para mayor que 0. Entonces nos da, o oh bueno, como el, el, el punto de quiebre Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, eh, para esta de acá arriba. Nos queda que k es mayor que menos 4 tercios. Pero a la vez k debe ser mayor que 0 A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, k debe ser mayor a menos 4 tercios Entonces, eh, intersectado con esta condición nos da que k es mayor que 0 Entonces, dentro de este intervalo pues no va a haber problema, ¿cuándo va a haber problema?, eh, entonces vamos a analizar o, otro punto, mm, vamos a ver, si K por ejemplo vale 1, ah no, acá no hay problema, me disculparán pero acá el problemita era el, el siguiente, acá entonces era 5K eh, menos, o sea menos 5K más 2K menos 3K entonces el problema se presenta es cuando está el signo menos por aquí vamos a cambiarlo aquí y acá nos da que eh, pasamos ese 4 al otro lado me queda negativo, paso el menos 3 me queda positivo pero al contrario a ver entonces vamos a hacerlo más lentamente entonces acá menos 3k mayor a menos 4 y k menor a como este lo paso a restar entonces 4 tercios para que esto sea mayor que 0 debe ser menor a 4 tercios y mayor a 0 eh, para que esto sea menor entonces haciéndolo de manera contraria entonces acá quedaría k mayor a 4 tercios o sea suponiendo de que esto es menor que cero que, que puede ser el otro caso ¿Sí? eh, como vemos entonces acá tenemos un, un problemita entre ese cero y ese cuatro tercios para que sea positivo y este para que sea negativo no sé si me hago entender vamos entonces a, a pintar los los intervalos voy entonces a dejar esta condición acá bien, bien escrita y Voy a borrar acá un poco. Eh, yo creo que incluso esta parte de acá ya la podríamos borrar porque ya no la vamos a necesitar más porque ya sacamos las condiciones. Eh, para este factor, k menos 4 menos 3k. Para este factor entonces tenemos un intervalo en el que este es mayor que 0 que es desde... Eh, desde 4 tercios perdón que es mayor que 0 a menor mayor que 0 que es desde 0 menor que k menor que 4 tercios que fue la que nos dio y esto menor que 0 es cuando k excede a los 4 tercios k excede a los 4 tercios y estas dos condiciones, pues me cumplen la condición inicial de que K es mayor que 0, que sería la condición 3. Listo, vamos a renotar acá esta T4 menos 3K mayor a menos K por 2. Listo, entonces tenemos este primer caso en el que. Este factor es positivo, entonces podemos hacer. Entonces, vamos a anotarlo acá como primer caso y segundo caso. Para el primer caso, como este lo podemos pasar a dividir, pues bien, menos k más 2 sobre, eh, ¿dónde está? 4 menos 3k. Si eh, factorizamos acá el menos 1 y lo pasamos a dividir acá, podríamos decir que esto es equivalente a que estaba así este lado, entonces lo cambiamos de sentido. Esta sería entonces la, la ecuación 2, la ecuación para el caso 1, la ecuación para el caso 2 es en el que pasamos a dividir esto, pero como es negativo cambia de sentido, entonces T mayor a menos K más 2, pasamos a dividir como es negativo, entonces cambia de sentido, Y aparte, como queremos quitar este menos, volvemos y le cambiamos de sentido. Es como juego. Eh, entonces, teniendo estas dos condiciones, vamos a graficar cuando es igual. Eh, graficándolo, ya podemos borrar estos dos casos. Graficándolo, nos dan pues las siguientes... O bueno, ¿cómo podríamos graficarlo? Vamos a comenzar por eso. Entonces vamos a poner acá K y acá T eh, como lo veíamos nosotros en la ecuación principal eh, había un, una forma de una ecuación parabólica una ecua bueno, llamémoslo como una, una gráfica que tiene ciertas asíntotas eh, y entonces vamos a graficar o a encontrar las asíntotas en donde por ejemplo T se hace infinito, cuando T se hace infinito eh, bueno, vamos a ver entonces acá vamos a hallar la primera cintura es que es mejor verlo, no no sé cómo explicarlo bien eh, K más 2 sobre 4 menos 3K entonces vamos a hallar un punto de quiebre primero vamos a hallar un punto de quiebre entonces cuando K es igual a 0 entonces encontramos que esto es igual a 1 a 2 sobre 4 es igual a 1 medio entonces acá en K igual a 0 T es igual a 1 medio listo, eso es una primera forma entonces vamos a mirar cuando T se hace infinito que ahí sería la, la asíntota para, para el, las verticales eh, cuando T se hace 0 cuando esta expresión de acá cuando T se hace infinito cuando esta expresión de acá se hace 0 eh, porque cualquier número dividido por 0 tiende a infinito. Entonces, esta de acá 4 menos 3k igual a 0, solamente el, el denominador. No sé si se alcanza a ver. 4 menos 3k igual a 0. Pasamos entonces el, este al otro lado. Vamos a hacerlo para aquel lado. Eh, 4 menos 3K igual a 0 nos da que 4 es igual a 3K por lo tanto K es igual a 4 tercios entonces encontramos nuestra primera asíntota en el eje vertical que es cuando K es igual a 4 tercios Uf, me quedó mal como feo esa otra cosa entonces a este es K igual a 4 tercios de esta ecuación, o bueno, de esta otra vez, podríamos haber despejado no T, sino K, para hallar la otra asíntota. Entonces vamos a ver por K. Eh, tengo la necesidad de volver a resolver esto, a volver a expandirlo. Entonces nos queda que T4 menos 3KT, este estaba negativo, vas a sumar más K más 2 es mayor que 0 entonces ahora factorizo para para k k factor de eh, ¿dónde estoy? entonces k factor de 3t más 1 sí, entonces cambiémoslo porque lo, lo puse al revés entonces vamos a ponerlo así para que no me quede negativo 1 menos 3K más 2 más no, acá me algo mal sí, acá me faltó una T entonces 4T menos 3KT más K más 2 listo, entonces otra vez eh, K factor de 1 menos 3K este si sí estaba bien menos 3T perdón eh, más 2 más 4T listo esto los puedo pasar al otro lado de la ecuación haciendo que esto sea mayor a menos la factorización de estos dos y acá entonces si sí podemos despejar acá Acá también hay una, una restricción, pero pues vamos a, a... Para efectos de dibujo, o sea, eso no, no interesa mucho. K... Eh, ¿Dónde estoy? K factor de 1 menos 3t. Perdón. K mayor que menos 2. Más 4 Vamos a ponerlo igual Porque es que es, si paso esto no es cierto Pero si lo pongo igual, sí Para dibujar como tal la, la, la asíntota Que eso sí no, no cambia Entonces Acá igual a Menos 2 Menos 4t Sobre 1 menos 3t Entonces tenemos que buscar hacer esto cero ¿Cómo lo hacemos cero? Pues entonces pasamos este a restar acá, me queda menos uno, eh, y t es igual a un tercio, entonces cuando t es igual a un tercio, un tercio es menor que un medio, entonces podemos ponerlo por aquí, va a tener la siguiente, el siguiente comportamiento. Bueno, acá también me di cuenta de otro pequeño errorcito que, que tuve, entonces esta es la ecuación que estábamos diciendo, a ver, pero, acá hay, hay, hay algún error, a ver. A ver, ¿en qué la embarré yo? En qué acá esta expresión cambia de sentido, no sé si me hago entender. Eh, vamos entonces a hacer un recuento de lo que pasa acá. Cuando yo paso a, a multiplicar o a dividir un número negativo, la expresión o bueno, el sentido del, del, de la inecuación cambia. Entonces vamos a, a poner como en contexto. Si acá tenemos nosotros un menos 1 mayor a menos k más 2 y lo paso a dividir, esto nos cambia de, de sentido. La inecuación, y pues debe quedar de esta forma, eliminando el menos que, que había acá en el factor y el de acá abajo. Esto era lo que quería hacer. que fue lo que hice? Es que hay que tener mucho cuidado con esto. Lo que yo hice fue coger, o bueno, lo que quería hacer era eliminar este menos de acá cambiando el signo, está en la ecuación pero se me olvidó algo entonces T factor de menos y acá entonces lo va a cambiar de signo, 3K más 4 haciendo la consideración de que este era positivo, claro mayor a menos K más 2 si paso este a dividir este signo Cambia de sentido, ¿cierto? Y esto que quiero pasar a dividir, vamos a pasarlo acá, quitémoslo de acá, menos 3k más 4, pues hará que estos dos signos se me desaparezcan. Esto quiere decir que lo que hice acá, si quieren lo pueden repetir en sus casas, era, o sea, lo que quería hacer acá, y con ese signo así como está, con, esta, con ese sentido de la inecuación, Acá me quedo invertido, acá es 3k menos 4, igual que acá 3k menos 4, ¿Sí ven, por eso es que hay que como que tener mucho cuidado con eso, 3k menos 4, de tal manera que al reemplazar k en esta expresión ahora sí k igual a 0, que era el punto de corte que queríamos encontrar acá, ¿cierto? Acá tenemos dos, dos ecuaciones, entonces k igual a cero, vamos a borrar esto momentáneamente que eso ya los utilizamos para hallar esas asíntotas, k igual a 0 me da k 2 sobre eh, menos 4, eso me da menos un medio, entonces acá estaba un poquitico mal. El punto de corte no, es, no era acá en este, este era t igual a un tercio, si no estoy mal entonces acá era 2 cuando k es igual a 0 este es igual a menos 1 medio perdón. Eh, y acá cuando t es igual a 0 entonces vamos a hacer t igual a 0 entonces acá me queda menos 2 cuando t es igual a 0 o sea k K es igual a menos 2. Entonces por acá como medio, 1, por aquí como 2. Entonces estas asíntotas me dan ahí ah, como a... Ah, me dan como a entender que esta gráfica es de esta forma. Y algo parecido va a pasar con el pedazo de arriba. Entonces... Tenemos estas dos consideraciones. ¿Cuál graficamos? Hasta ahora, ninguna. Acá graficamos el que era igual, sí. Entonces, para la primera consideración, esta. Vamos entonces a evaluar puntos en todo lado, en todo lado, para que me dé la ecuación. Como así en todo lado? Eh, vamos entonces a hacer puntos de prueba. Vamos entonces a hacer puntos de prueba por cada cuadrante. ¿Para hacer qué? Ay, no, acá me quedó mal. Qué pena, acá estaba la asíntota y yo la dibujé donde no era. La asíntota acá. Y este, como tiene la asíntota acá también. Algo así. Sí, tiene que ir pegaditos a la asíntota eh, ¿Qué estaba diciendo yo? Pongamos este más arribita Acá igual a 4 tercios como lo que yo busco es saber en qué región o qué regiones son las que están eh, interfiriéndome acá. Entonces vamos a, a pensar lo siguiente. Eh, voy a hacer un punto de prueba acá, P1, voy a hacer un punto de acá, punto de prueba de acá, P2, sobre esta curva arriba y abajo de esta curva, e igual para esta parte de acá. Un punto P1 vamos a llamarle P3 y un punto arriba de la curva que vamos a llamarle P4 arriba de la curva teniendo en cuenta de que este eje no se puede tocar entonces vamos a hacer un punto de prueba P3, P4, P2 y P1 para mirar dentro de estas condiciones que estas vendrían a ser como, o sea el conjunto de respuesta vendría a ser la unión de las dos cuáles cumplen mi región, o sea si acá con ese punto de, de prueba encontramos de que cumple esta inequación pues el área va a ser esta acá abajo si no pues entonces el área va a ser esta acá arriba listo acá despeje un poco el área eh, vamos entonces a hacerlo para el punto 1 entonces el punto 1 vamos a como pensar en numeritos ¿no? entonces a ver eh, yo soy malo para los fraccionarios entonces voy a decirle a la calculadora que me calcule cuánto es 4 tercios entonces 4 tercios según la calculadora es 1.3 entonces esto es 1.3 y mmm, vamos a poner este número acá en la calculadora un tercio bueno ese sí me lo sé, ese es 0.333 también entonces vamos a coger un punto arriba un punto arriba puede ser K igual a entonces como esto es 1,3, pongámoslo bien lejitos, por allí 5 con K igual a 5 y otro punto por ahí arriba entonces vamos a hacerlo así de esta forma creo que ahí se alcanza a ver bueno entonces el punto 1 vamos a hacerlo acá es igual a K igual a 10, coma, T igual a 10 que este podría uno casi que asegurar que está en, este, en esta región o bueno, por encima de esta curva llamémoslo de esta curva C1 y esta curva C2, a pesar de que son la, la misma ¿no? pero tienen una discontinuidad eh, entonces en el punto T1 vamos entonces a evaluar si pertenece o no al, al contorno o bueno, a, a esta región a la unión de estas dos, dos regiones entonces K igual a 10 Acá podríamos entonces decir reemplazarlo, sí. Entonces 12 sobre eh, y acá 10, 30 menos 4, eh, 26. 12 sobre 26, eso nos da eh, 12 sobre 26, nos da 0,46. 0,46. Y 0,46 es mayor que 10 no entonces en mi consideración P1 no pertenece no pertenece a la región vamos entonces con P2 entonces alguien llegará ahí y saldrá de, diciéndome no pero 0.6 es mayor que ta, ta? pero estoy diciendo lo siguiente no sé si me si me hice entender bien. Para esta condición se dibujó esta curva y para esta condición se dibujó esta curva. ¿Por qué? Eh, a ver cómo lo explico. Ya, creo que, que no sé si recordarán que yo dije que esta expresión de acá era válida para los K mayores a 4 tercios y esta de acá era para los K entre 0 y 4 tercios entonces realmente a mí que me interesa es que ya de por sí que se pueda hacer esta de acá entonces es válida para 0 a 4 tercios entonces desde acá hasta esta asíntota y esta curva de acá de K mayor que 4 tercios es esta que vale acá entonces por eso estaba diciendo como P1 es, o sea el K que escogimos para P1 es mayor que 4 tercios entonces por eso utilizamos esta ecuación para a, a, eh, identificar la pertenencia al área o a la región pongámosle más bien región región de estabilidad que buscamos ¿sí? Eh, P2 entonces vamos a escoger otro punto que esté debajo de este pero sin, sin pasar esta asíntota de k igual a 4 tercios. ¿Qué punto podríamos escoger? Así uno, uno sencillo. Sencillo, sencillo, podría ser eh, uno por acá, por ejemplo. Entonces acá tenemos k igual a 1 a 2, por ejemplo. Y t igual a 0. k igual a 2. Y t igual a 0. De esta manera, eh, vamos a reemplazar en la ecuación que corresponde a los K mayores que 4 tercios. Eh, bueno, de hecho esta ecuación es válida para todos los menores a 4 tercios, pero con la condición que teníamos de esta, por eso la vamos a evaluar hasta ahí. Aunque bueno, vamos a dejarlo entonces de esta manera, K menores a 4 tercios para que no haya problema con, con esa condición y ahorita miramos dónde aplicar esa condición. Eh, entonces como nos queda solamente k menores a, a 4 tercios, vamos a dejarlo así. Listo, ahora sí vamos con este, eh, en esta ecuación. Vamos a reemplazar k igual a 2. Entonces arriba nos da 2, arriba perdón, nos da 4, perdón, y abajo nos da eh, 3 por 4, b3 por 2, 6 menos 2, menos 4, 2, y eso nos da 2. Entonces nos da un t, un menor que 2. Y dijimos que t era 0, entonces 0 es menor que 2, sí. Entonces me da que el área bajo esta curva sí pertenece, solamente con un punto. Uno podría graficarlo con, con una calculadora Y pues había ya otras O sea, ahí haya como tal eso Pero como los parciales en su mayoría O por lo menos los que me tocan a mí son sin calculadora Entonces por eso toca pensar eh, P3 Entonces el P3 que escogimos acá Estaba debajo de la región Y, y Era válida la condición de K menor a 4 tercios que se está acá, ¿cierto? Eh, listo, entonces acá P3 entonces acá eh, vamos a reemplazar o bueno, vamos a coger un punto yo creería que también podría funcionar ese de, de, de K igual a menos 10 y T menos 10 K igual a menos 10 coma, T igual a menos 10, que podemos asegurar de que están en esta región bajo esta curva C2 eh, entonces vamos a reemplazar K igual a menos 10 entonces acá menos 10 más 2 menos 8 sobre eh, dije que menos 10 entonces acá daría menos 30 menos 4 menos 34 entonces eso me daría 8 34 a 2. entonces 8 sobre 34 me da como resultado 0,23 Entonces me caería T Menor a 0,23 Y el T que escogimos es menos 10 ¿Menos 10 es mayor que 0,23 positivo? No Entonces no pertenece a la región No pertenece A la región Vamos a probar con el punto 4 Con el P4 como vemos todo este análisis es extenso ya que hasta ahora estamos evaluando hasta ahora para los mayores que 0 ahorita cambiará el, el asunto eh, listo P4 entonces vamos a escoger uno por aquí por ejemplo dijimos que era 1.3 podríamos asegurar que 1 está acá K igual a 1 y T igual a 0 pero no, no puedo asegurar T igual a 0. más bien T igual a dijimos que este era 0,3 podríamos coger uno de más arribita igual la asíntota vertical como, como tal no, no, no me interesa mucho entonces escojamos un T arribita, un T igual a 10 entonces coma T igual a 10 entonces para acá igual a 1 como 1 es menor que 4 entonces utilizamos esta ecuación eh, K igual a 1 entonces esto me daría 3 arriba y menos 1 abajo esto me da menos 3 entonces T mayor a Menos 3 y como t lo escogimos como 10, entonces 10 es mayor, es mayor a menos 3, entonces sí, sí pertenece, sí pertenece. Eh, entonces es bien, bien rara esta, estas condiciones. Listo, eh, vamos entonces con la siguiente: dice que k mayor es que 0, es la, la primera distinción, entonces k mayor es que 0. Hace que esta parte de acá pertenezca a k mayores a cero, ¿cierto? Entonces esta de acá no pertenece. Voy a borrarla. ¿Eso que carajos? No pertenece. Sí. Que esa es la, la de k mayores que cero. Borramos acá también. K mayores que cero. Luego me da hay una de t mayores que cero. Que es esta de acá arriba, entonces hace que esta parte de acá no entre, ¿cierto? Entonces eso nos queda la parte que está en esta curva del primer cuadrante, del primer cuadrante, T mayor a 0,5. Uy, esa sí no me acordaba. Como T es mayor que 0,5, entonces esta nos recorta otro poquito de esa curva, donde está mayor a 0,5. 0,5 pongámoslo por acá y nos quita este pedacito de curva, perdón esta de acá ¿no? nos quita este pedacito de acá y ya esas serían todas las decisiones entonces la área sería esta de acá que bordea este y este ¿listo? bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado Ah, no mentiras pero esperen esperen acá como que hay otro errorcito acá esto era mayor a menos un medio creo que yo la embarré por allá despejando la, la ecuación si ¿Sí? es lo que uno se da cuenta ahorita eso quiere decir que realmente la dominante entre estas dos es esta acá entonces acá si no se recorta ¿sí? listo entonces solamente sería la del cuarto cuadrante sin quitar ese pedacito también es con ese pedacito ya esta condición de 0,5 no interesa porque si nosotros miramos en, en, la, en, en el qué? en el plano real de, de T las condiciones T mayor que 0 sería esta las condiciones T mayores que menos 1 medio menos 0,5 serían estas entonces la intersección de estas dos es T mayor que 0 Ahora sí, como les decía, todavía me falta bastante porque se me olvidaba que ahora sigue el otro caso. Cuando es menor, ¿cierto? T menor que 0, T menor a menos un medio, K menor a 0 y T menor a esta cosa. Si nosotros recordamos la gráfica de esta sí. ¿Cómo era eran dos asíntotas acá una gráfica acá y otra acá listo las asíntotas debido a haberlas hecho punteadas para que no para que no importara mucho listo entonces dijimos que para las mayores era esta región de arriba y para las eh, o sea, si le cambiamos el signo entonces es lo contrario ¿Sí? no sé si, si, si me crean por ejemplo si nosotros tenemos un círculo y le damos la pertenencia a esta área sí. o sea, damos un radio y un círculo, y decimos menor que el radio de ese círculo, nos da esta región si le decimos mayor, nos da la región contraria ¿sí? todo el área fuera de este círculo entonces, así mismo está esta gráfica acá encontramos, ah, de hecho no, esta no era así tampoco o sea, si nosotros queremos hallar la contraria era este pedazo de acá y este de acá, ¿cierto? entonces ahora sería este y el que queda encima de la gráfica porque incluso acá lo dibujé entonces me dicen T menor a 0 entonces está la gráfica de T menor es que 0 menor es que cero que viene hacia acá Menores que menos un medio, esa es más, esa ahora sí importa. Acá, menores que menos un medio, K menores a cero, o sea, esta parte de acá va punteando, la que queda encerrada entre estas dos cosas, y ya, entonces el área sería esta unida con esta, sería la respuesta final. Toca revisar bien eso, porque esa parte como tal no la había hecho. Pero, pues, como les decía, acá era simplemente volver a dibujar estas estas dos curvas y hacerles el, el, el efecto contrario. Habría que analizarlas tal vez desde este sentido un poco mejor. A ver, desde ese sentido, de pronto habría que mejorar la, la, la gráfica para que nos diera más, más exacto. Pero bueno, ese es como la idea entonces sería, la, la respuesta entonces es este conjunto unido este conjunto entonces será borrar todo esto de por aquí esto de por aquí unido con este de aquí